Viendo los votos de la sección de la comunidad, creo que tenéis bastante claro lo que queríais ver. Así que hoy, bienvenidos a un viernes más por el canal de vuestro amigo y vecino Pedro. en el que os traigo alguna de las curiosidades sobre este videojuego. Bienvenidos a Curioseando Escape from Tarkov. ¿Sabías que la barrita de sneakers del chocolate, literalmente la producción del juego, nos invita a comernos algo más que el chocolate? Pues easter eggs de este tipo hay demasiados, desde las fechas de caducidad, frases escritas dentro de guardapolvos de armas en ruso diciendo que acá estamos mirando aquí dentro. Incluso código QR en algunos cargadores. Interchange es 100% real. Bueno, los mapas están inspirados en algún sitio, pero Interchange parece directamente sacado de la vida real al juego. Pero todo, todo, podemos ver que tiene Obi, que tiene Ikea, Auchan, los parkings en la misma zona... Bueno, te dejo las coordenadas en la descripción para que lo visites tú mismo. En la zona de descanso del refugio tenemos una Play 4 con lo que parece una copia de Call of Duty Ghost. Por temas de copyright supongo la han cambiado el nombre, pero es que recuerda mucho a este juego. Los cultistas son los únicos bots del juego que no tiene ningún tipo de nombre, simplemente cultista seguidor o rey cultista, lo que da ese ambiente de secta y que pierde la identidad al entrar. En Customs, en el edificio de tres, pisto, de tres pistos, ¿sabes? De tres pisos, justamente en el segundo piso, a la entrada de la cocina, podemos ver una frase escrita sobre el marco. Balneario de Shoreline, como Interchange, lo podemos encontrar casi tal cual en la vida real. Pero lo que pasa es que en la vida real esto es un manicomio abandonado, llamado Strenda, que se encuentra en San Petersburgo. Casi todas las tiendas de Interchange están basadas en otras tiendas reales, lo único que han cambiado el nombre. Por ejemplo, Abik es Avidas, McDaniels, McDonald's, Sara es Zara, Tardac es Starbucks, así Pruébalo tú mismo. ¿Sabías que el mercader therapist una vez cambió la imagen por el cosplay del streaming Festival para celebrar que recaudó un millón de dólares para la fundación Starlight? Si te suena Kila antes de empezar a jugar Tarkov es porque quizás haya jugado Rainbow Six, ya que está totalmente inspirado en el personaje Tachanka. También tenemos la teoría de que Nikita Grand gran fan de la saga de Star Wars, ya que hay varios easter eggs como la M4 de Space Trooper o una frase de las películas que puedes oír y gritar a los scabs en ruso. La palanca Freeman, ¿no? Otra cosa inspirada en un videojuego. Gordon Freeman, Half-Life, palanca. Ok, hay demasiados cameos en este juego, pero es que este juego está impregnado de cameos de este estilo. Por ejemplo, las máscaras. Tenemos la máscara de Slenderman, de Jason, de Ghost, de Call of Duty, de Michael Mayer, entre muchas. En Labs podemos encontrar los cuerpos de Marie Curie, Dmitry Ivanovich, Niels Bohr, Nikolai Nikolaevich, no sé si lo he dicho bien algún nombre, <risa> y todos ellos fueron científicos. En la cúpula de reserve podemos encontrar un símbolo muy parecido al foco de Batman. En Customs podemos ver un poco de los gustos musicales del equipo de Skrifford ya que los han escrito aquí en el techo. Dentro de una habitación de Shoreline podemos encontrar una silla en el techo que se inspira mucho y hace referencia a la película El Conjuro, ya que la zona por la que está ahí la silla como está posicionada se parece muchísimo. También podemos encontrar cerca del ritual un scap muerto con un cerdo en la cabeza, dando referencia a las películas de Show. ¿Sabes de dónde viene la frase chiquibiqui o chiquibriqui como dicen los SCAP. Pues sí, aceptaste, stalker. Bueno, en realidad no sé si aceptaste, pero queda chulo hacer esto que como que, si os escuchase, ¿sabes? El videojuego está inspirado en Norwich, que es una zona real una SEZ, una zona económica especial, en la frontera entre Rusia y el resto de Europa. ¿Sabías por qué no hay personajes mujeres en el juego? Un desarrollador en una reciente entrevista dijo que porque las mujeres no pueden manejar el estrés en la guerra. Yo creo que esto es mentira y seguro que lo hacen mejor que yo, pero bastante machista por parte de los desarrolladores. Con el absoluto crecimiento que está teniendo el juego, muchos jugadores no saben que cada seis meses pierdes todo. Tú lo sabías, ¿no? Pero, espero que luego no te lleves un disgusto cuando hagan wipe. A ver, realmente no sé ni cuánto llevo de vídeo, pero es que es interminable la lista de easter eggs y la lista de curiosidades que hay de este juego. Así que si queréis una segunda parte, darle like, que me quedo sin aire ya de hablar. Pero antes, para los fans de anime, lo está en el juego, ¿vale? <risa> Dentro del autobús de Shortline, en la parte trasera de la cabina del conductor, podemos encontrar a este personaje. Ya está, te lo juro, paro, no digo más detalles. Pero es que en Reserve podemos encontrar una referencia a la pieza de ajedrez de Resident Evil 2. Venga, ya está. Hasta aquí ya, ¿vale? <ríe> Os quiero. Si queréis segunda parte, ya sabéis. Un like, un comentario. Me callo ya. Sé que el vídeo esté así un poco más raro, pero es lo que habéis votado, ¿vale? Yo tengo varias listas de vídeos para hacer. Cada semana en comunidad preguntaré de qué queréis el vídeo, de qué juego. Y yo sacaré el formato que me salga de los huevos sobre ese juego. Así que nada, me callo ya. Hasta pronto. Un besazo. ¡Mua!